Hola a todos, ¿cómo están? Recuerden que mi nombre es Andrés Toro y hago parte del equipo de trabajo de Academia Subseguros. Los estoy invitando para que este viernes 22 de mayo a las 8 de la mañana, muy tempranito, hora Colombia y hora México, pues nos conectemos en un taller de ventas para agencias de seguros. Este taller va a incluir algunos tips, algunos trucos y algunas herramientas también para que ustedes aterricen esos planes de forma más concreta y puedan llevar a cabo todos sus planes de ventas. Van a estar presentes Gustavo González Ocarraz, que es empresario y escritor, ya lo vieron hace poco en un webinar con nosotros, y nuestra directora general, Paola Andrea Blandonovache. Así que muy, muy, muy atentos, regístrense y nos vemos el viernes. ¡Chao, chao!